Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de 11 Miracles y de Elena Rodríguez. Lección 296 El Espíritu Santo habla hoy a través de mí. El Espíritu Santo necesita hoy mi voz para que todo el mundo pueda escuchar tu voz y oír tu palabra a través de mí. Estoy resuelto a dejar que hables a través de mí, pues no quiero usar otras palabras que no sean las tuyas, ni tener pensamientos aparte de los tuyos, pues solo los tuyos son verdaderos. Quiero ser el salvador del mundo que fabriqué, pues ya que lo condené, quiero liberarlo de manera que pueda escapar y oír la Palabra que Tu Santa Voz ha de comunicarme hoy. Hoy solo enseñaremos lo que queremos aprender y nada más. De este modo, nuestro objetivo de aprendizaje queda libre de conflictos, lo cual nos permite alcanzarlo con facilidad y rapidez. ¿Cuán gustosamente viene el Espíritu Santo a rescatarnos del infierno cuando permitimos que a través de nosotros sus enseñanzas persuadan al mundo para que busque y halle el fácil sendero que conduce a Dios? El Espíritu Santo habla hoy a través de mí. Amén.